Sí. Voy a grabar esto porque tiene que quedar grabado, porque hay que compartir tu, tu sapiencia, Federico. Hay que compartirla. Hola, queridos todos. Buenas tardes, buenos días, eh, buenos medios días. Eh, estamos aquí en la tercera jornada de este seminario internacional de, de lexicografía española. Eh, y tenemos hoy a un participante que me tiene más que contenta, muy, muy, muy contenta, eh, ¿por qué? Porque por un lado lo quiero mucho, es un, un amigo de larga data, nos conocemos una vez más de la época de esta mítica ya maestría en, en lexicografía española, que, que imparte la academia con la Asociación de Academias. Nos conocimos en enero del 2004. Creo que veinteañeros los dos, no teníamos canas. <ríe> y, alguna, eh, tenías, tenías menos. Sí, tenías, sí, tenías, pero muy poquitas, sí. Y nada, por eso poder compartir con él, comparto con, con él eh, muchísimo en, en las redes sociales. Sobre todo en este último tiempo de pandemia, en que, en que muchos de nosotros nos hemos volcado eh, a las redes sociales para estar en contacto. Eso, por un lado, ¿no? Eh, poder ahí volver a ver a, a un amigo querido y admirado. Y por otro lado, una, una cuestión de curiosidad que yo creo que a muchos de nosotros también nos convoca. Y tiene que ver con, con el diccionario, con el diccionario que Federico dirigió. Eh, del que es el, el, el cerebro de hecho Federico la otra vez alguien nombró el diccionario como el plager yo no tenía idea que ya se transformó en metonimia y me emocionó mucho y, y nos va a contar, realmente no hablamos ni, ni, ni de tipologías de la conferencia ni, ni, ni objetivos ni nada que él hable lo que realmente quiere hablar y lo que dé tiempo a hablar y ya luego en un momento yo creo que que muchos de nosotros vamos a tener eh, algún comentario, alguna duda, algo ahí que, que consultarle. Así que, Federico, querido, sin más, no necesitas presentaciones. Eh, el micrófono es todo tuyo. <risas> bueno, Sole, muchas gracias. Eh, bueno, nada, primero agradezco eh, a Sole la presentación, un gusto, me, gustó, me retribuyo todo lo que. Lo lindo que ella dijo, este, efectivamente nos conocimos hace muchos años y la verdad es que es un gusto estar acá y eso se lo debemos a la, la capacidad, la iniciativa y la. la, la sabiduría un día solo para organizar estas cosas. Así que, primero que nada, eso, gracias a ella. Segundo saludo, amigos, que veo que hay gente amiga también entre, entre el público, así que entre los asistentes, así que. Este, nada, un saludo para, para, para todos los que nos conocemos, ya charlaremos y ya, ya podremos este, intercambiar este, sobre cosas más personales. Con respecto a lo que vamos, a lo que la idea que yo tenía para contar, sí, efectivamente, como dice Sole yo la, la idea que tenía era la siguiente, no, no, no pretendo... Eh, hacer una clase, no, no, no voy a dar una clase, no voy a presentar una ponencia, no voy a hacer nada que tenga un formato académico, digamos, eh, porque nada, ustedes tienen, tienen un programa de lujo que organiza que, que SOLE con gente muy competente que puede hablar de casi todos los temas que yo este, podría también abordar, pero mejor y de alguna manera este, tienen, tienen un equipo de lujo y ya van a tener. Este, la verdad que todos los temas que yo podría dar probablemente en un formato más académico. De Así que yo lo que quería organizar, y eso le contaba a Sole, lo que me gustaría a mí hacer, es una charla simplemente informal, en donde hagamos tres cosas. O yo tenía la expectativa de hacer tres cosas. Eh, perdón, no pregunté si se me escucha, se me escucha bien Sole, ¿no? Porque esto siempre. Sí. sí. Sí, si se te escucha bien. Bueno. Si se te llegase a escuchar un poco lejano, te, te aviso, ¿te parece? Perfecto, perfecto, uh -huh. genial. Bueno, entonces mi idea era eh, hablar de tres cosas. Eh, la primera es presentar eh, simplemente el diccionario y los materiales que utilizamos en la, en la elaboración, para que ustedes no conozcan un poquito mejor. Sí. Sí, Importante, por ejemplo... Es muy útil cuando uno tiene que acceder a lugares altos por, por, por la cantidad de centímetros que tiene ahí. Bueno, presentarle un poquito más allá de lo que, de lo que ustedes pueden conocer o no del, del libro, presentar un poquito cuáles son las características de una manera más bien objetiva, este, con, con lo que fueron los documentos en el momento de la presentación, de la elaboración de, del libro. Eh, después contar la experiencia, ¿no? contar una parte de la experiencia, las cosas que tuvimos que hacer para que este monstruo y sus derivados este, finalmente nacieran, ¿no? que fueron muchas y con, con muchas particularidades que creo que tienen que ver con la práctica lexicográfica en América. ¿no? Probablemente en otros contornos, en otros, en otros entornos y con otro tipo de recursos y con otro tipo de de situaciones, que hay cosas que yo voy a contar que seguramente no suceden o no se aplican de la misma manera. Pero bueno, yo quería un poco contar nuestra experiencia porque fue, eh, digamos, eh, nos obligó a tomar un montón de decisiones sobre la marcha y a darnos cuenta de que había problemas y a intentar solucionarlos de la mejor manera que pudiéramos, de una manera un poco imprevista, por más que uno se hubiese formado en lexicografía, por más que no tuviera una formación lingüística, por más que la experiencia previa en trabajo lexicográfico de varios años, de hecho yo lo tenía, el hecho de encarar un proyecto de estas características eh, siempre trae una serie de eh, imprevistos. Entonces yo quería contar un poco cuáles fueron esos imprevistos y cómo los lo solucionamos. Y finalmente, y a mí es la parte que más me interesa y que más me importa, y... Eh, estaría en algún sentido cuando lleguemos a esa parte, es que a partir de este producto, de este, de este objeto, de este libro, de esta obra, y del proceso que llevó a esa obra, surgen una serie de interrogantes, para mí, una serie de preguntas, una serie de cuestiones que se vinculan a la práctica lexicográfica hoy, particularmente en el contexto americano, de, de América hispanohablante, digamos. Eh, que básicamente son eh, preguntas en forma de tensiones, preguntas, la pregunta de cómo resolvemos ciertas tensiones en la práctica, cuando nos ponemos a trabajar con un diccionario, sea cual sea el diseño, el que hayamos este, adherido previamente para ese diccionario, surgen una serie de tensiones. Yo no tengo tensiones que nos pregunten, bueno, frente a esto, estoy tensionado entre esto y aquello, entre la tradición lexicográfica hispánica y eh, los tiempos y los modos de trabajar corporativos cuando es una empresa la que está financiando el proyecto. O entre la tradición lexicográfica hispánica y cierto, cierta idea del buen hacer académico, gente formada en lingüística, y una serie de herramientas informáticas que me permiten pensar los procesos de otra manera, de una manera diferente. Y tengo que convencer a gente de que es más eficaz hacerlo de una manera que de otra todo el tiempo se presentaban esas tensiones, y en esas tensiones eh, yo no tengo las respuestas, eh, pero me gustaría plantearlas como pregunta, porque creo que cualquiera que pase por un proyecto similar o por una instancia similar, le, le van a pasar cosas parecidas, y entonces creo que es bueno ser consciente de que esas cosas suceden, y sin poder dar ninguna respuesta, plantear, bueno, esto, esto surgió, esta, esta es una tensión, esto es algo que sucede, sucede cuando uno trabaja en este ámbito que parece tan menor restringido en el sentido de que no es tanta la gente que se dedica a esto, técnico, específico, de gente con una formación muy particular, y sin embargo tiene unas repercusiones mucho más amplias de las que uno imagina. Por ejemplo, hay tensiones también entre cómo uno planifica y ejecuta un diccionario, y cómo ese diccionario después es recibido y es utilizado, y es utilizado en cuestiones que uno no se imagina, por ejemplo, eh, tensiones políticas, y no solo de política lingüística. Después de a contar un par de anécdotas, si tengo tiempo y si, si logro ser sintético, bastante curiosa, donde me había involucrado en, en, en tensiones políticas de ese momento que en Argentina, este, por, por, por cosas muy, que hoy, hoy se ven como muy pintorescas. Bueno, nada, esta es un poco la, la, la idea de, de, de la exposición, espero, voy a estar mirándola ahora, yo soy de los que en general, eh, literalmente la última vez que vi una charla me dijeron que tenés me di media hora, más o menos, que bueno, no hay problema, empecé a hablar, y veía que hacían gestos, hey, que sé, yo, que no sé, ¿Sí? y en un momento resulta que había hablado como una hora y media, y yo dije, ¿cómo? Si todavía no termina de decir buenos días. Esto es color local, es un, un sí para la gente de otras latitudes, Así que me voy por las ramas, por ejemplo, como en, en, en esto que estoy diciendo ahora. Voy a tratar de evitarlo. Eh, bien, primero, presentación del diccionario. Yo les cuento la experiencia. Yo venía de hacer con, con, con Sole la, y los compañeros de esa camada la maestría este, en España, en, en la Asociación de Academia Española. Venía con esa formación, venía de... de, la, de la en la Universidad de Buenos Aires venía de trabajar varios años como una especie de ghost writer, ghost editor de, para una editorial internacional bastante importante en su, en su filial México, que tenía un asesor con el cual yo trabajaba y demás. Este, tenía una experiencia en eso. Venía a trabajar un año después en la, en la Academia Española en el proyecto de lo que era el Diccionario de Americanismos en el año 2000. 2005-2006, y en ese momento, volviendo acá a la Argentina, después de dos años en España, y, y con Argentina que venía de una crisis muy importante, de una especie de reactivación económica, lo que menos me esperé que me podía suceder es que me propusieran casi inmediatamente ese un proyecto lexicográfico. No, no había demasiado eso aquí. Y resultó que una empresa muy grande, con mucho dinero, con muchos recursos y demás, que tenía como parte de su, de su dotación de empresas subsidiarias una, una empresa que hacía textos escolares, la, la persona que era la directora editorial se había separado y quería eh, continuar en actividad, pero ya no en la producción de textos escolares, sino en lo que se llamaba libros de referencia, contactó eh, una serie de lingüistas argentinos formados en lexicológica y lexicográfica y demás, y le, le presentaron un proyecto para hacer un diccionario integral de nueva planta basado en un corpus electrónico anotado y demás. Le pareció interesante lo presentó a las autoridades de esa empresa y milagrosamente se montó con muchos recursos, con mucho dinero, una unidad para producir eh, textos de referencia. La idea era producir en principio un diccionario integral de la lengua española, en su variedad de argentina las tensiones, también cómo, cómo delimitamos una variedad para representarla en un diccionario, y una enciclopedia, que iban a ser los productos base, y a partir de eso se iban a reutilizar materiales para, había todo un proyecto editorial detrás este, de continuidad. Eh, me llamaron a mí en ese momento, que acababa de volver de, de España, para proponerme ¿sí, el este proyecto coordinar editorial, ser un editor coordinador lexicográfico. Eso implicaba un trabajo muy intenso de estar presencialmente en la editorial mucho tiempo. Yo tenía la idea de trabajar en el freelance y dije, no, no, no lo no, no, no, no, no quiero. Eh, me dijo, ¿Cómo no vas a ganar tanto. Y dije, bueno, está bien, no es tan mala la idea. El eh, que era muy raro, digamos, en. No, no tenemos en Argentina y menos en aquel momento un mercado editorial volcado a la producción de obras lexicográficas originales. Que yo sepa, existía solamente un diccionario que no era un, una especie de refrito o adaptación, un diccionario integral, quiero decir, no de argentinismo, sino un diccionario integral que no era un refrito o adaptación de, de obras españolas. Base en obras españolas, que uno solo que pertenecía a una editorial escolar, de un diccionario escolar muy chiquitito, y esto era un proyecto de una envergadura, en principio, muy ambiciosa. Nos encontramos con, con la directora editorial y con las lingüistas que habían este, presentado el proyecto. Eh, las voy a mencionar después. Igual ahora voy a compartir un ratito la pantalla con, con, con un documento de presentación del diccionario donde figuran todos los nombres. La directora editorial era Beatriz Tornadú, una mujer que trabajó mucho en el ámbito editorial educativo, muy, muy valiosa, en ese sentido, con mucho empuje para, para hacer muchas cosas, por ejemplo esto. Y después cuatro lingüistas, Andreina Adelstein, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad General de Sarmiento, Victoria Boschiroli, Inés Hubel, y... Eh, es el apellido de la cuarta, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Habían diseñado dos documentos que yo les compartí. Les voy a un link. No, perdón, miento. Ese no los puedo compartir porque no son míos. Varias cosas que voy a hacer hoy son ilegales. Así que, si voy preso después de esto, no me manden cigarrillos porque no fumo. Mándanme alguna otra cosa porque casi todo lo que voy a mostrar no es mío, es de la empresa. Yo firmé. Eh, muchas confidencialidades y cosas que decían que todo les pertenece a ellos, y a todos mis bienes y las generaciones futuras y descendientes también. Eh, entonces, lo que me presentaron fueron dos documentos, que yo voy a mostrar ahora en un ratito, uno con el diseño del corpus, y otro con el diseño del de, diccionario, con la planta del diccionario, que podemos llamar planta. ¿sí? Una planta, ellos la llamaban así, más insertos en una tradición editorial que lexicográfica, lo llaman guía estilo, guía estilo diccionario, eh, y el proyecto era muy ambicioso, básicamente lo que proponía era efectivamente hacer un diccionario integral de nueva planta, que describa la variedad del español de la Argentina, basado en un corpus este, informático anotado, que el diccionario tuviera ciertas características, yo ahora sí voy a voy a compartir la pantalla, así les puedo mostrar eh, el documento y, y ir hablando de eso eh, al mismo tiempo. Un segundito, porque tengo que abrir todavía ese documento. Eh... Ok, ahí lo estoy abriendo. Sí, voy a compartirlo. Por favor. Bueno, espero que se vea. Eh, este, era la, este es un documento antiguo, un documento del año 2008, porque es el que se usó para presentar efectivamente el diccionario cuando el diccionario estaba listo y estaba por, por salir de imprenta. Acá cuento un poco la perspectiva del escenario del Español de la Argentina, un proyecto de X empresa, este, y cuento un poco cómo fue la, la cuestión con este, la, los documentos en los que se basó. Eh, la idea era que, efectivamente, eh, como dice acá... Eh, basados en un corpus de referencia, y una planta, eh, se iba a hacer un, un documento, un diccionario de nueva planta, describiendo la variedad del español de la Argentina tenía. El corpus, una serie de características, eso es lo que, lo que quería contar, y por eso me parecía presentar esto, servía para, para este, mostrar un poquito de qué se trataba. Tenía primero un criterio geográfico, un criterio cronológico, y un criterio de medios. Digamos, el criterio geográfico, era que en principio eran textos producidos por eh, hablantes argentinos nativos, ¿no? el criterio cronológico tenía que ver con que era un diccionario absolutamente sincrónico, y entonces todos los documentos del corpus tenían que ser producidos de 1981 en adelante, nos daba en ese momento una muestra de 25 años, y un criterio de medio que tenía que ver con la representatividad, con la idea de hacer un corpus de referencia, y que ese corpus representara Distintos, distintas variedades y distintos registros. Entonces teníamos, por ejemplo, una parte del corpus que era escrito, una parte del corpus que era oral. Dentro de cada una de esas partes teníamos este, lo que tenía que ver con este, el, el tipo concreto de fuente de documento que iba a ser incorporado al corpus, y eso iba a provenir de libros, de prensa, de materiales efímeros, que podían ser publicidades, afiches de la calle, textos efímeros de internet, Tenía una parte oral, esa parte oral tenía una, una cierta composición de textos orales espontáneos, ¿no? conversaciones grabadas tenía una parte de oral no espontáneo, que básicamente eran textos producidos para la oralidad, pero basados en alguna clase de guión, ¿no? por ejemplo, guiones cinematográficos y tenía una parte específica para discurso político. Y a su vez, había un criterio eh, temático, digamos había un porcentual, a todas estas partes se les asignaba un porcentual del corpus, y la idea era cruzar todos esos porcentajes para que el corpus tuviese una cierta cantidad de corpus escrito, una cierta cantidad de corpus oral, una cierta cantidad que viniera de libros, una cierta cantidad que viniera de prensa, una cierta cantidad que viniera de efímeros, etc. Eh, y lo mismo con las áreas temáticas. Si ¿Sí? yo avanzo en el documento, van a ver que por acá tiene que aparecer. Eh, no, ahora después compartimos otro documento y lo, y lo, lo mostramos. Eh, este corpus iba a tener, en principio iba a ser bastante, bastante pequeño, eh, bueno, en los términos de, de, lo que, de lo que es un corpus hoy, ¿no? ...de millones o millones de formas, este era un cuerpo que se preveía para tener originalmente unas 3 millones de, de palabras gráficas, digamos, unas 3 millones de formas, y que terminó teniendo alrededor de 5 millones de formas anotadas a un nivel morfológico. Voy a intentar mostrarles un poquito qué, qué, qué es el... el... Eh, lamentablemente no lo puedo mostrar, no lo puedo mostrar... Eh, como era y cómo lo usábamos y cómo lo consultábamos porque ese corpus que no es mío, es que pertenece a la empresa y estaba en un servidor de la empresa y que accedí ayer, después de muchos años, para ver si, si aún estaba ahí y no está ahí. Entonces yo tengo eh, los archivos del corpus en un formato eh, amigable para las máquinas, amigable para las computadoras, pero no para las personas. Así que se van a imaginar un poco cómo eran, cómo eran las consultas. Eh, voy a dejar de compartir este documento y voy a compartir eh, otro para mostrar un poco la composición del corpus. Eh, este era el documento con la definición del corpus. Ven que lo que les decía, el criterio de medio establecía que tenía que haber un 90% escrito, un 10% oral... Dentro de esa parte escrita, un 60% provendría de libros, un 30% de diarios y revistas, un 10% de misceláneas o efímeros. Eh, todas las muestras tenían que ser cortas, Pensaban, pensamos alrededor de 2.000 muestras, de no más de 2.000 palabras, originalmente, para llegar a unos 4 millones de, de, de palabras gráficas. Después, eh, dentro de la parte escrita, teníamos un porcentaje, un 50% para oral espontáneo, un 25% para oral no espontáneo, un 20% de discurso político, un 5% de grabaciones de clases universitarias, había una serie de especificaciones, algunas de las cuales tenían, y eso está bueno tenerlo claro, cierto nivel de arbitrariedad, es una de las cosas que pasan cuando uno trabaja Concretamente en un proyecto de esta característica financiado por una empresa, financiado por una empresa privada que tiene ciertas expectativas con respecto a, a la posibilidad comercial del producto y no a su coherencia lexicográfica eh, de Después voy a mencionar algunas de las incoherencias que tiene el libro, que las tiene. Eh, en cuanto a, la, a las áreas temáticas, teníamos eh, ficción un 20%, economía, finanzas y comercio, ciencias sociales y políticas, creencias y religión, ciencias humanas y artes, ciencias exactas y naturales, tecnología y oficios, ocio, salud y miscelánea, que podría ser cualquier cosa. digo Una primera ojeada a esto bastante rápida, eh, yo creo que cualquier eh, oyente, lector más o menos atento, eh, se dará cuenta de algún problema que se plantea inmediatamente. Digamos, por ejemplo, yo tengo un lado de economía, finanzas y comercio, y del otro lado de ciencias sociales y políticas. ¿Cómo clasifico? ¿Cómo diferencio esos, esos, esas áreas? Tengo un texto de economía, por ejemplo. ¿Va en economía, finanzas y comercio, o va en ciencias sociales? Pero la economía no es una ciencia social Bueno... Digamos que este planteo, que teo, en teoría eh, funcionaba muy bien, en, acá hay algunas descripciones de qué, qué se considera cada cosa. Digamos, este documento es el que me presentaron a mí originalmente con Ben André y, en este, y Victoria Boccioli y en Google para este, organizar el corpus. Después tuvimos que ir afinándolo, tuvimos que ir. Este, previendo algunas cosas, por ejemplo, eh, consideramos que todo aquello que fuese, un, para, para seguir con el ejemplo que daba, un texto teórico, por ejemplo, de macroeconomía, iba a ir en la parte de este, ciencias sociales y política, y que todo aquello que fuese un texto más bien informativo, o más bien... Este, dirigido a acontecimientos vinculados, por ejemplo, con el mundo de las finanzas, y economía y finanzas y demás. Y así nos pasó también con eh, unas ciencias humanas y este, alguna otra área que se superpusiera, digamos, este, ¿qué es ciencia ficción y ocio, ¿no? porque qué hacemos, por ejemplo, con este, un guión de una película fueron surgiendo un montón de, de, de, de cuestiones que tuvimos que ir afinando. Esto se hizo, dejo de compartir este documento, ahora les voy a compartir otro. Esto se hizo de una manera muy curiosa, y acá aparece una de las primeras eh, tensiones que aparece, que, que yo quería mencionar. Encrucijadas en las que uno se ve cuando participa en un proyecto como este. Hacer un corpus de esto es muy costoso. Es muy costoso, extremadamente costoso. Y lo más costoso es el trabajo humano. ¿Eh? El trabajo humano en el sentido de lo que cuesta eh, una hora de trabajo humano y una hora de humano-máquina. No un humano frente a una computadora en la que pueda acceder y tenga que hacer procedimientos manuales. No es tan costoso originalmente en lo que tiene que ver con las herramientas eh, técnicas que existen, informáticas que existen, que son muchas, y que tuvimos que utilizar. Pero sobre todo lo que no coincide entre la mirada ¿no? la corporativa, empresarial, editorial y la mirada lexicográfica, la, la mirada más académica, es la cuestión de los tiempos. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un trabajo eh, muy, muy curioso. Al segundo día de trabajar ahí. La doctora editorial había traído una pila así enorme de libros, que estaba en su biblioteca, la ubicó toda así sobre un escritorio, un escáner muy moderno en ese momento, y al ingeniero informático que trabajaba con nosotros, que hizo un trabajo espectacular, Diego Menéndez, lo, lo quiero recordar, está en el documento que les compartí porque hizo un trabajo impresionante, lo empezó a tosigar para que escane, hay que escanear esto ya. Eh, la cuestión es que ahí surgen un montón de. es un mundo de. Errores posibles, ¿sí? cuando uno hace un cuerpo que tiene que ver con toda la parte informática, y ahí surge otra de las tensiones que quiero mencionar. Por ejemplo, al escanear un texto o al descargar un texto de internet, acudimos a un montón de bibliotecas digitales, hicimos toda clase de cosas, grabamos programas de radio, pagamos gente para que los grabe o programas de radio, grabamos conversaciones con compañeros. Fueron grabadas también, este, acudimos a bibliotecas digitales de la misma empresa, a archivos de diarios, a un archivo, a una radioteca que tenían programas de radio de años anteriores. Grabamos, dejamos grabando la radio toda la noche y después mandamos a transcribir. El problema es de que de todas esas fuentes eh, lo que surge es una enorme diversidad en las codificaciones de los archivos de texto resultantes uno ve un archivo texto en la pantalla y uno ve que tiene una secuencia de caracteres que parece estar bien y en realidad, de acuerdo a la historia informática de ese archivo tiene cantidades de caracteres no imprimibles desde saltos de líneas simples hasta tags que se usó de manera oculta el procesador de texto que desgrabó, que usó la persona que desgrabó y todo eso genera un montón de ruido y un montón de problemas a la hora de constituir un corpus entonces, un una tensión que surge es que en general la gente que viene formada en lexicografía no viene formada en eh, conocer todas esas cosas, y si no hay alguien que haga un nexo eh, competente en cuanto a entender un poquito de cada cosa entre los informáticos y los lexicógrafos, digamos, simplemente la cosa no funciona, porque es muy difícil a veces para un lexicógrafo explicarle al informático lo que necesita y para el informático explicarle al lexicógrafo cuál es el problema que tiene. Entonces ahí descubrimos un mundo, para mí fue muy, muy, muy enriquecedor, me divirtió muchísimo, es muy divertido, aparte porque tiene mucho de lógico, aprendí a usar un montón de herramientas informáticas, hacer scripts y cosas, usar este, viejas aplicaciones de Linux y demás para limpiar los archivos. Lo primero que uno tiene que hacer es limpiar esos archivos. Después eso empezó la parte de la aplicación eh, de, del etiquetado, digamos, porque ¿qué pasa? Yo tengo junto miles, millones de palabras, ¿sí? Que produjeron hablantes argentinos y respeté todas las proporciones, todo bien, tengo un gigantesco archivo de texto. Eh, así como está, no me sirve para nada por más que esté limpio, no me sirve para nada, porque lo que yo tengo son secuencias de caracteres, y yo necesito información lingüística extraer de esa secuencia de caracteres. Y esa información lingüística se la tengo de proveer yo como el lexicógrafo a cargo que tengo un objetivo lingüístico, extraer cierta información. Y eso requiere una cierta toma de decisiones lingüísticas eh, previas, ¿m? de tipo teórico. ¿m? ¿Qué información? ¿Cómo vamos a considerar ciertas cosas? ¿Y qué información...? le vamos a aplicar a esta secuencia de caracteres que tengo acá, a estos millones y millones de caracteres que tengo acá. Hay herramientas para hacer eso de forma más o menos automatizada, lo que se llama etiquetar. ¿Qué significa? cada forma gráfica, lo que yo considero una palabra gráfica, digamos, simplificando mucho, una secuencia entre espacios, una secuencia de caracteres entre espacios, le tengo que asignar información de tipo lingüístico y de tipo gramatical. Y eso se asigna básicamente en forma de dos cosas que se le eh, provee a esa secuencia. Se la asocia a lo que llamamos un lema, ¿no? es decir, es una forma de que el exema de, de la lengua que yo estoy describiendo, por ejemplo, imagínense, un ejemplo sencillo, yo tengo cualquier forma verbal, la asocio a la forma del infinitivo, que es la, que aparece como lema en el diccionario, para que si yo busco apariciones de, qué sé si yo, el verbo liquidar, en prensa, en los últimos cinco años, en el área de economía y finanzas, por ejemplo, para ver si se usa o no como un término técnico económico en mi corpus. Cuando lo tengo como corpus, yo tengo que poder buscar todas las formas verbales. No tengo que buscar secuencias de caracteres y cargar todas las que pueden aparecer, sino tengo que poner el lema, por ejemplo, definir un subconjunto del corpus y hacer la extracción de todas las formas con todos sus contextos para verificar todos sus usos y hacer el trabajo lexicográfico tradicional. Una concordancia que funciona como una multitud de las antiguas papeletas lexicográficas. ¿sí? Apariciones de la palabra en contexto que permitan eh, extraer su significado sus usos, sus condicionamientos gramaticales y demás. Entonces, eh, nosotros usamos una herramienta gratuita, les compartí el link, me fijé que todavía existe y demás, que se llama FreeLing ¿sí? que es una herramienta de etiquetado, que está desarrollada para, eh, en principio, lendo, lenguas europeas, eh, tenía un pack eh, para español, ¿m? y lo que hace FreeLing es pues uno puede definir cómo asignar justamente eh, esa información en forma de lemas, y en forma de tags. A cada palabra gráfica se le asocia un tag. Un tag es una etiqueta que codifica ¿m? de una manera convencional información gramatical. Y para eso usa un estándar, que es el estándar de IGLIS, que es una asociación norteamericana de, eh, que de las primeras que diseñaron estándares para, para etiquetar textos. Yo ahora les, les comparto y les muestro el estándar para que ustedes vean qué, qué quiere decir un tag cuando, cuando hablo de tag. lo eh, encuentro... Etiquetas IGLIS. Si ustedes se fijan, esta introducción es la versión 2.0, esto es viejo, digamos, esto es lo que yo usé en ese momento, pero lo que hace es que para cada categoría gramatical asocia un tag, cada tag tiene una cantidad de caracteres, esos caracteres están ordenados en distintas posiciones, por ejemplo, los adjetivos, el tag de adjetivo tiene cinco posiciones. En la primera va una A, que significa que es un adjetivo, en la segunda va, hay dos opciones, una Q o una O para significar si es calificativo o ordinal, o un cero, en caso de que no sea ninguna de esas dos, la tercera codifica el grado, cero si no tiene grado, eh, A para argumentativo, C para diminutivo, S para superlativo, eh, la cuarta codifica género, la quinta posición codifica número, y la sexta posición codifica eh, si es eh, un participio o no, si es un objetivo de verbal, digamos. Entonces, por ejemplo, acá hay una serie de ejemplos, ¿no? a este lema, si a mí me aparece esto en el corpus, esta secuencia de caracteres es alegre, yo sí. si lo tengo que asociar al lema correspondiente en su forma masculina singular, y este tag me va a dar información gramatical, es decir que es un adjetivo, que es calificativo, que es común en un género, que está en plural, y que no es una forma participial Y así, con todas las clases de palabras, digamos, yo voy codificando, Información gramatical, acá tengo determinantes, determinantes posesivos, determinantes interrogativos, etcétera, nombres, verbos y demás. La idea es que, usando este estándar que está disponible y yo se los compartí también, uno puede eh, agregar esa información gramatical a los secuencias de caracteres y hacer efectivamente un corpus. Esa es una de las estructuras que tiene un corpus. Cada forma está asociada a información gramatical, pero implica una decisión previa, lingüística. ¿Qué información yo quiero recuperar? Ahora, una vez que yo construyo ese corpus, que además tiene otro tipo de estructura, el corpus tiene una estructura que indica las partes del corpus. Eso es algo que uno diseña. Utilizamos también un estándar que es muy utilizado, que es el, el, el, el lenguaje ¿no? de, de, de anotación, que es el XML, que permite que uno... Escriba sus propias aplicaciones. Quiere decir que defina sus propios lenguajes dentro de las reglas básicas de sintaxis del XML, que sirve para ponerle etiquetas a un texto digital y definir partes, y definir reglas, una sintaxis. ¿Qué parte puede ir dentro de qué parte? ¿Qué parte puede seguir a qué parte? ¿Qué tipo de contenido puede tener cada parte? ¿Qué información le puedo asociar en forma de atributo a cada una de esas partes? Entonces el corpus tiene esas dos estructuras. Tiene por un lado la estructura que refleja el diseño que yo les mostré, porque yo cada parte que saque tengo que saber si viene de, si es de un corpus escrito oral, si viene de un libro de la prensa o de un efímero, tengo que saber a qué área de temática pertenece, tengo que poder recolectar los datos del, actor, del autor, la fecha de producción, tengo que poder recolectar todos los datos del diseño del corpus de cada palabra que yo tengo en el corpus. Para eso necesita una estructura que se le asigna a cada documento, fuente. digamos Cada secuencia de 2.000 palabras que yo saqué del libro X tiene que estar asociada a toda esa información. Y eso se arma digamos, definiendo partes, una parte del el Corpus para cada fuente que utilizamos. Construido así es extremadamente potente la información, porque yo puedo combinar todos esos criterios en la recuperación. Cuando yo quiero recuperar, puedo hacer recuperaciones muy específicas, incluso las más absurdas y caprichosas que no sirven para nada, pero algunas que son útiles. Por ejemplo, yo podría ver, qué sé yo, cuántos... Eh, sustantivos en el área de economía, en textos producidos después de 1990, tienen más de una letra A, digo por decir algo absurdo. puede hacer esa búsqueda, puede hacer la búsqueda que quiera en función de esos criterios. Tiene obviamente usos mucho más útiles, porque no solo uno puede consultar por las formas, por los lemas, por la información gramatical, sino que también puede consultar por la información gramatical en contexto. Y entonces, por ejemplo, puedo obtener información eh, de uso con respecto a regímenes preposicionales de verbos, o cuáles son los verbos más utilizados en diferencias entre utilización en la oralidad y en la escritura, o este, los que aparecen en textos eh, académicos o no académicos, o en textos formales o informales, o digamos, puedo eh, recuperar cualquier concordancia y cualquier información estadística. Puedo recuperar eh, información estadística sobre colocaciones, adjetivos que aparecen frecuentemente con ciertos datos en los alrededores de un cierto sustantivo, por ejemplo, un adverbio de un verbo. Entonces, como herramienta de búsqueda es muy potente. El tema es que hay infinitas herramientas para explotar un corpus, pero... Eh, lo que no hay mucho es eh, herramientas gratuitas para explotar un corpus. Y nosotros tuvimos que recurrir a una herramienta gratuita de origen checo, curiosamente, que tiene dos partes. Una parte que se llama Toto, está en los documentos que les comparto también. Una parte que se llama Bonito, que es el servidor, nos pone el corpus ahí en una computadora, y ese corpus responde todas las consultas que se hagan desde un programa cliente, perdón, lo dije al revés, se llama manatí, el servidor, y el bonito es el cliente. Parece que los manatíes, el animal manatí, come bonitos. En la realidad, por eso, estos chicos que se divertían con cosas así, les pusieron ese nombre. Eh, uno hacía consultas con esa, con esa interfaz, y entonces obtenía toda esa información. En base a eso, eh, lo, que, lo que se podía hacer era obtener toda la información que nos sirvió para armar básicamente el lemario del diccionario y toda las, la documentación para asegurarnos que cada acepción y cada este, información que apareciera en el diccionario, tuviese un respaldo documental. Que no era que lo estábamos hablando de la intuición del redactor, ni del editor, ni del lexicógrafo, sino que tuviese un respaldo eh, documental. Eh, yo les, voy a, les puedo mostrar el corpus, como pasa lo siguiente, yo no tengo eh, las herramientas para... Ese, ese corpus estuvo online muchísimo tiempo, teniendo simplemente el cliente que es un estudio muy chiquitito, que se instala en cualquier formato, en cualquier computadora, con Windows, o con Linux, o con lo que fuera, este, se puede consultar, se podía consultar el corpus teniendo un usuario y una clave. Eh, yo no estoy en la empresa hace varios años, y se ve que ya no está más en ese servidor, entonces no se lo puedo mostrar. Lo que sí les puedo mostrar es el archivo de texto que configuraba el corpus. Sí, se lo muestro brevemente como una especie de curiosidad para que ustedes vean. Lo van a ver en un formato no amigable al ser humano, digamos, en un formato amigable a la máquina. No es era este el formato en el que nosotros lo consultábamos. Pero eh, voy a intentar compartirlo para que nos hagamos una idea de qué, de qué hablamos cuando hablamos del de corpus. Eh, ¿Es este? ¿Sí? Sí. Bueno, si ustedes ven acá, esto es una pequeñísima muestra, este era uno de los documentos, ¿sí? un documento eh, que está incorporado al corpus. Ven que tiene todas estas cositas entre ángulos, que son las etiquetas XML, que tienen una estructura que de hecho mi navegador reconoce, por eso puedo cerrar y abrir partes y aparecen así. Y esto era, este archivo codificaba, son los nombres de los archivos que codificaban a qué parte de... El corpus pertenecía. Esto significaba que era el corpus del diccionario léxico y no de el, del enciclopédico, pues es un corpus enciclopédico también. Esto significaba que formaba parte del área de ficción. Esto significaba que era escrito. Esto significaba que provenía de un libro y este era el número del archivo. Esta información era súper importante porque nos permitía explotarla para construir subcorpus, ¿no? subcorpus útiles para, por ejemplo, averiguar terminología, ¿no? palabras que son frecuencias de palabras o de lexemas que se utilizan en determinada área, área temática. Y yo, en vez de un texto de, de, de ficción, este, consultado un subcorpus compuesto por todos los textos de creencias y religión, y hago un listado de las frecuencias de los sustantivos no propios que me aparezcan ahí, tengo un dato, por ejemplo, con respecto a eh, la frecuencia de uso de esas palabras, y su inclusión o no, no después en el temario. Era, es, esto es extremadamente importante, tener cómo construir sus partes del corpus. En este caso, era, el título era Teatro Argentino contemporáneo lo había publicado en Madrid en 1922, curiosamente, el Fondo de Cultura Económica era la empresa, el medio era escrito, venía de un libro, era el área de ficción, y... Eh, acá está, esto básicamente es el contenido de lo que ven acá, lo que no está entre retalto, lo que está en negro es el contenido del de archivo. ¿sí? El contenido del de archivo. Eh, y tiene el contenido de, de ese documento. Eh, la cuestión es que este texto, después había que procesarlo, este era el texto que se procesaba después para agregarle, la, esta es la estructura del corpus, en cuanto a eh, sus partes. Y a esto se le agregaba después, eh, a cada una de las palabras gráficas que aparecen acá, se le agregaba este, la información gramatical. Esto también tiene un montón de problemas, yo no quiero extender porque podría hablar ahora, pero digo, si ustedes se fijan, por ejemplo acá es una obra de teatro, entonces resulta que tienen los nombres de los personajes los nombres de los personajes no tienen que entrar en la cuenta del cómputo, porque entonces me van a desviar absolutamente la muestra, porque van a aparecer cientos, o tal vez decenas, o si pusiera un libro completo, pueden llegar a ser miles, de apariciones de una palabra que en realidad no se usa tanto, sino que es el nombre que el autor decidió que tenga un personaje. Entonces yo se lo tengo que marcar. Si, si se fijan acá tienen un tag que dice speaker, uno de los personajes que se llama capitán, y entonces al estar marcado acá, yo después le voy a tener que indicar a mi programa de búsqueda que la etiqueta speaker no entra en el cómputo de las formas del corpus. ¿no? Porque si no, aparecería totalmente este, la obra Espericón, el Mauricio Cartún, un dramaturgo argentino muy conocido. O no sé, que el apellido Iriguarren Iri es el más frecuente en la Argentina y eso no es cierto. Entonces hay una serie de problemas con respecto a esto. Después de esto aplicábamos el Freelink. El Freelink es ese programa que sirve para agregar este, información gramatical, y lo que nos quedaba es esto, que espero que se vea ahora, que es, este es el corpus. Este es el corpus en el formato en que estaba en el servidor de la empresa, no en el formato en que nosotros lo veíamos. Si ustedes se fijan, tiene, voy a ir al final, tiene 5 millones 89 mil líneas, y en cada línea, básicamente, voy al inicio otra vez, lo que hay es, eh, vamos a hacer una búsqueda para. A ver, vamos a buscar el texto que habíamos visto recién. Ven, acá está incluido en el corpus final ese fragmentito que les había mostrado. Ven, que es la, el mismo dato. Y tenemos el mismo, el mismo texto. Solo que, ¿qué pasa? Cada forma gramatical, cada token, cada palabra gráfica que aparece ahí, aparece asociada a un lema, en este caso la preposición A, y a un tag que me da información. En este caso me dice básicamente que es una preposición. Esto es su, aparece asociado al lema su, y me dice que es un determinante, personal, de tercera persona, del singular, que no es Género es como un género, ¿no? o sea un femenino, lado me dice que es un sustantivo, es decir, taguea también las eh, etiquetas, por decirlo de otra manera, también eh, la puntuación y demás. Y este es el corpus que consta de millones y millones de palabras sobre la que yo puedo hacer cualquier clase de eh, consultas. Eh, lo que voy a hacer rápidamente, si me dan un segundito, es abrir el, el programa que usamos para consultar, para mostrárselos, aunque no tenga nada. ¿Sí? Y ustedes lo ven. Les tengo que abrir antes de poder compartir la pantalla, porque si no, no me va a dejar compartirla. de la empresa, que todavía existe, pero que no tiene nada, no tiene corticia. Voy a recompartir la pantalla. Este, esto era la interfaz del programa que nosotros usábamos para consultar. Lo que sucedía era que uno acá podía hacer búsquedas, acá búsquedas complejas, Usando expresiones regulares, que son expresiones que permiten, eh, a ver, voy a decirlo de una manera simple, buscar eh, entre subconjuntos de caracteres. Por ejemplo, yo podía buscar eh, sustantivo. pues primero, acá definía, acá me aparecía el corpus, ¿no? el corpus completo, donde dice name, yo podía acá definir un subcorpus, ¿no? ese subcorpus, acá ven que no hay nada, yo no puedo hacer ninguna búsqueda, busque lo que busque, no me va a devolver ningún resultado, no, no hay nada. Eh, pero yo podía definir acá un subcorpus que fuese, por ejemplo, qué sé yo, todos los libros escritos de ficción posteriores al año 1990, y podía eh, buscar, eh, supongamos que era para el corpus eh, del diccionario enciclopédico, ¿no? no para el corpus de no, ya uno para el diccionario enciclopédico para la enciclopedia. Podía buscar, qué sé yo, por ejemplo, todos los nombres propios que aparecieran y ordenarlos por frecuencia. O podía, eh, imaginémonos, para el diccionario léxico, para el diccionario de la lengua, podía buscar todos los verbos que este, aparecieran, que fueran transitivos y que, o que fueran intransitivos y que tuviesen en un rango de cinco posiciones posteriores una preposición para trabajar con regímenes normales y demás. Y acá abajo, donde ahora dice el número de hits nada, y me indica la búsqueda, me aparecía una concordancia. Es decir, cada una de las, de las apariciones, de esa forma que yo podía buscar, por lema, por tag, por forma gráfica o por cualquier combinación de cualquier parte del lema, del tag o de la forma gráfica, cada una de esas formas en su contexto. Yo solo podía descargar, lo podía descargar de un archivo de texto, lo podía usar como, como ejemplo, como fuente, o podía obtener acá, en la, en la parte de concordancia, había varias posibilidades de obtener estadísticas de distinto tipo, frecuencia de distribución, colocaciones, etcétera, etcétera. Una vez que hicimos esto y tuvimos un corpus de cuatro. Cuatro millones y medio de palabras, eh, empezamos a armar el diccionario en sí. Una cosa que sucede, hay que, hay que, ya llevo un montón de pendientes hoy todavía estamos en el corpus, <ríe> hay que eh, complementarlo con otras cosas, eso, ¿eh? hay que complementarlo con otras cosas porque, digamos, eh, particularmente en lo que es... Este, diccionarios que pretenden representar una variedad este, completa, nacional, digamos, difícil definir una variedad nacional, eh, aparecen, hay grupos léxicos que, o digamos, áreas, campos semánticos que no aparecen representados en un corpus de una manera eh, suficiente. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con profesiones específicas y demás. Entonces, todo esto lo complementamos con búsquedas en lemarios de otros diccionarios, y con eh, cuestionarios sobre campos temáticos específicos, con gente que se dedicaba a eso, y armamos el lemario del de diccionario. Una vez que armamos el lemario del diccionario, y me apuro mucho porque ya veo que estamos... 12 y 50. No se lo puedo creer, recién estoy diciendo buenos días, no llegamos a nada. No planteé ningún problema. Pero nada. hagamos una segunda parte, exijo una bueno, segunda parte. Cuando quiera, si tengo tiempo yo con todo gusto, y si alguien después de esto quiere venir, seguimos. La cuestión es que armamos el lemario del diccionario y ahí venía el, la otra cuestión, había que adaptar. El diseño hecho por lingüistas, lexicógrafas del diccionario, a las herramientas técnicas de las que disponíamos. Porque acá sí que disponíamos de herramientas técnicas. La empresa había comprado una cantidad grande, importante, que había salido mucho dinero de licencias de un programa, que parece que yo fuera a recibir un porcentaje. Eh, un programa sudafricano que es un entorno específico de redacción lexicográfica que se llamó Ayuanelex en ese momento, revisé ayer y sigue existiendo, se llama Tilex ahora, ¿no? pero, pero en el nombre, que básicamente lo que hace es construir una interfaz para re, la redacción lexicográfica. ¿no? Se lo voy a mostrar. ¿no? Yo no tengo, no tengo más licencia. No tengo más programa. Me descargué ayer una versión de prueba de la última versión. De la última versión de Tilex. Están todos los links en uno de los documentos que les comparto. Si lo pueden ver, se pueden descargar y demás. Y con esa versión abrí un viejo backup del diccionario. Les voy a mostrar cómo, cómo trabajábamos nosotros con el diccionario. en qué consiste el entorno y cuáles son los problemas que plantea. Así que comparto de vuelta la pantalla. Y nos vamos acá. Tilex, Lexicography software. Eh, no, acá, perdón. Acá. Y en realidad esto que ustedes están viendo acá es el diccionario integral, pero en su formato de eh, redacción, como nosotros lo redactamos. Lo que ven acá, básicamente lo que tiene este programa, y hay un montón, esto, esto uno lo puede construir cualquier editor de XML, que hay infinitos, con, con alguien que se dedique. A eh, programar eh, una vista previa y a definir un tipo de documento, uno lo puede hacer sin comprar un software así o sin comprar licencia de un software así. Lo que pasa es que termina siendo más caro eh, el desarrollo propio que comprar la licencia. Entonces, efectivamente, la empresa optó por comprar esto. Si ustedes se fijan, acá lo que hay es un lemario. Nosotros acá íbamos incluyendo, ven que acá dice nueva entrada, íbamos incluyendo palabras y demás. Y cada palabra tiene toda la información que nosotros utilizamos para el diccionario. Tenemos acá una vista de la estructura del artículo, diccionario, y acá tenemos los campos específicos en los cuales nosotros íbamos cargando información sobre cada artículo. Y acá tenemos una vista previa del artículo que sirve para, básicamente, para ver qué es lo que me está quedando. Ahora... La cuestión es la siguiente. Lo más importante de esto es que permite controlar un montón de variables que, redactando de otra manera, no se pueden controlar. Yo les voy a mostrar algo. Acá voy a ir a Diccionario, voy a ir a Customize DTD. La DTD es la definición del tipo de documento. y la definición para este programa de la estructura del diccionario. Eso es lo que escribí yo. Me dice que no es lo que es peligroso. Como la escribí yo, la voy a En XML lo que hay son elementos y atributos. ¿Mm? Elementos son partes del documento que tienen un significado semántico dentro del documento. Por ejemplo, el diccionario es la totalidad, ¿no? es la obra completa. ¿Mm? La lengua es, si yo tengo un diccionario bilingüe, por ejemplo, trilingüe o multilingüe, puedo tener partes en distintas lenguas. Entonces puedo querer incluir distintas cosas. Después aparece el lema, ¿no? que va a ser en realidad cada artículo, pero resulta que cuando uno hace un diccionario, eh, hay, los artículos tienen distintas estructuras posibles. Algunos llevan información, otros remiten, hacen una remisión a otros, este, otros este, tienen distintas, distintas características, entonces nosotros lo primero que definimos fue un artículo pleno o un artículo remitente, que van a tener tratamientos distintos. Si yo selecciono acá, acá lo que tengo son todas las cosas que puedo tener dentro de un artículo pleno. Puedo tener acepciones, puedo tener sublemas, puedo tener notas artículos, puedo tener referencias en cuadro de pronombres, puedo tener sinónimos, puedo tener antónimos, puedo tener familia de palabras. Y así su cada uno de estos acá tiene una serie de gustos eh, por ejemplo, que aparecen acá abajo. Entonces, por ejemplo, yo voy, no sé, a acepción. ¿Y una excepción que va a tener? Y bueno, va a tener una categoría gramatical, puede tener una marca diatécnica, esa marca diatécnica, supongo que es que se vea o no, puede tener una marca pragmática, como dice yo, grosero, por ejemplo, puede tener una marca de registro, ¿no? coloquial, puede tener un contorno especificador, ¿no? que, que va antes de la definición, si yo tengo que definir el verbo atracar, tengo que decir referido a eh, un barco, referido a una embarcación marítima... ¿no? o detenerse en un puerto, pero tengo que especificar que es referido a, a, a ese tipo de, de realidad, ese contorno también puede tener que ver con cuestiones gramaticales, eh, ¿sí? delante o qué sé yo. La diferencia entre un hombre pobre y un pobre hombre. en pobre yo voy a tener que poner en una de las acepciones que cuando precede al sustantivo modifica cuando precede el sustantivo hombre, como contorno, y después viene la definición, que no es lo mismo, que un pobre hombre. Eh, después puede haber una referencia ¿no? a otro elemento, porque resulta que yo cuando defino una, una cierta excepción, puedo tener que referirme a una sección anterior que ya definí, Puede venir un ejemplo, puede tener una marca de régimen, puede tener un comentario, que estos eran comentarios internos que nos hacíamos nosotros, una nota con información gramatical para la acepción, o con alguna información pragmática, un sinónimo, un antónimo, puede pertenecer a una serie de estas series cerradas temáticas que investigamos, puede tener muchas cosas. Y cada uno de estos elementos, a su vez, tiene otras informaciones que aparecen acá en modo de atributo que nosotros utilizábamos, ¿sí? ¿Qué número de excepciones cuando ¿Cuándo se modificó? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo revisó? Si tiene marca diatópica, un montón de cosas. No importa el detalle, no, no, no, no tenemos tiempo para extendernos, pero la cuestión es que este documento me da esta estructura que yo tengo acá. Y entonces, lo que permite esto es una redacción mucho más controlada en cuanto a todo lo que tiene que ver con eh, criterios de redacción. Por ejemplo cuando uno intenta utilizar un vocabulario de definición controlado. ¿no? Disminuye absolutamente el, el error humano, ¿no? porque, por ejemplo, supongamos que yo tengo que poner, les voy a mostrar acá, no, este, eh, estos son campos de libre escritura, yo puedo acá poner el femenino incompleto completo, criterio de silábico para mostrar el femenino, eh, el crítico si va o no, le puedo poner C o no, no, por ejemplo, acá... Si es obligatorio, vale una manera. Si es optativo, vale otra. En realidad esto iba así. La pronunciación, supongamos que se pronuncia así. Yo lo, lo tengo los datos acá. Eh, adaptó o no adaptó, tenía que ver con ciertas cuestiones internas. Y después empiezo a tener las. Eh, informaciones específicas de cada sección, las categorías gramaticales me aparece una en lista, entonces yo no puedo cometer demasiados errores eh, los ejemplos también los sinónimos la forma flexionada y para muchas de estas, de estas fíjense esto, se conjuga como, hay, hay, había tags habíamos definido lo que se llaman eh, entidades una entidad que es una secuencia de caracteres marcadas con con un carácter especial de marcador, que en este caso es el carácter como de por ciento, que se reemplazan en XML por otra secuencia de caracteres. Y entonces nosotros teníamos un montón de fórmulas de definición apropiadas a distintos subconjuntos del diccionario que todos los redactores tenían que usar de manera eh, homogénea. Porque no dependía de su redacción, sino que dependía de que en ciertos casos se usa esta... Entidad que ponía acá, en la parte, en esta parte, en la parte del artículo que correspondiera, ponía este, la, la fórmula que estábamos usando, y lo, el vocabulario de definición que estábamos usando, o el vocabulario para indicar información que estábamos usando. Entonces, esto permite eso, por un lado, después tiene infinitas opciones de búsqueda, ¿no? que me permiten buscar dentro del diccionario... Por un montón de criterios de cada uno de estos elementos que aparecen dentro del diccionario. O Entonces, sea, yo puedo aislar conjuntos de diccionario para revisarlos, para trabajarlos, por criterios semánticos, por criterios de forma gramatical, por criterios de que use o no, por criterios de que tenga o no ejemplos, de que sean verbos que tengan clítico o no tengan clítico, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que lo fundamental de esto, y acá aparece una de las tensiones, es que si ustedes se fijan en el contenido, no hay nada que tenga que ver con la presentación. Todo es, el criterio es separar absolutamente el contenido de la presentación. Y esta presentación que aparece acá, ¿no? esta presentación que aparece acá, no es la presentación del de libro, sino que es una presentación para el redactor. Y eso, aunque parezca mentira, es una de las cosas, yo imagino que en estos años habrá cambiado, eh, con las que tuvimos una de las tensiones que aparecían. Por ejemplo, en nuestro documento original, las personas que habían diseñado el diccionario muy bien, personas muy competentes y muy, muy formadas y demás, establecían ciertos procedimientos para los redactores pensando en el artículo de diccionario impreso. Y entonces, por ejemplo, decían, bueno, como en la tradición lexicográfica hispánica, eh, la categoría gramatical cuando no varía de una sección a otra eh, no se pone. El redactor redacta una excepción, si la segunda excepción es igual, no le pone categoría gramática. Eh, no, no podemos hacer eso. Porque esto que tenemos acá es la información cruda, digamos es, son los datos. Esto es, en realidad, un diccionario pensado como una base de datos. Literalmente, no es metafórico. Una base de datos que contiene datos bien definidos, con un cierto orden, con una cierta estructura, y con cierto... Eh, ciertas referencias internas entre sí, cruces de referencias entre sí. Fíjense que aparecen, por ejemplo, envíos y distintos tipos de relaciones que tienen que aparecer en todas partes. Porque, por ejemplo, si yo pongo que proveer es sinónimo de abastecer, en abastecer me tiene que aparecer como sinónimo proveer, y eso tiene que estar indicado adentro de la base de datos y demás. Entonces, una cosa que costó muchísimo fue hacer entender a la gente que trabajaba, que venía de la formación humanística, y lingüística y demás que no tenía que aplicar sus conocimientos de la tradición lexicográfica hispánica pensando en un artículo de diccionario en papel. que Lo que teníamos que hacer acá era crear una base de datos que después le íbamos a poder dar la presentación que nosotros quisieramos. Y entonces yo puedo, efectivamente, lo que se hace, este, este programa, lo que me exporta a mí, es un archivo XML ¿no? un archivo con una estructura y sobre ese archivo XML que yo después ahora les voy a mostrar también algún archivo del diccionario para que lo vean abierto en forma de XML eh, yo defino una hoja de estilo y en la hoja de estilos lo que hago es decirle al software que lo va a presentar que va a presentar esa información cómo yo quiero que la presente cómo quiero que la presente sí si, por ejemplo que si en la sección 1 tengo una marca gramatical y en la acepción 2 tengo la misma forma gramatical, esa no la quiero ver. Que si el ejemplo aparece en determinado lugar, quiero que aparezca y si aparece en otro lugar, no quiero que aparezca. Que si en la categoría gramatical es tal, eh, los eh, campos aparecen en un orden distinto, porque, por ejemplo, tiene este, una, una definición de ese tipo en la planta, con respecto a qué orden aparecen algunas informaciones, por ejemplo, la información del régimen. Eh, entonces, eso es uno de los temas fundamentales que tiene que ver con lo anterior. Lo mismo que me ha pasado por el corpus, me pasa por la redacción. Hace falta eh, interlocutores competentes entre la parte técnica, la parte del manejo de las herramientas, y la parte de eh, el manejo del conocimiento lingüístico que se está volcando en forma de datos para una base ¿no? y que todos entendamos todas las partes. Y la tercera eh, tensión que se provocaba es que una vez que yo hago eso, una vez que hago eso, yo exporto, voy a ver si dejo de compartir y si se puedo, ya en cinco términos, te, te juro, así eh, no, no, no, no dije nada lo que quería decir, pero... No, es que vamos a tener que hacer una segunda parte, yo lo exijo. <risa> sí. Luego te, te, te, te converso de eso, y organizamos la claro. segunda dame, parte. Dame un a ver si puedo ubicar un, el, el archivo del diccionario, si se lo muestro cómo es exportado de ese programa, una vez que salió de ese programa. Eh, muestro el diccionario, no, acá lo tengo. Un, un momentito, lo abro de esta carpeta. Eh, vamos a activa. Y diccionario. Bueno, no, no tengo acá para, para, para mostrárselos. Eh, bueno, nada, lo que, lo, que, lo que aparece es un documento bastante parecido al que les mostré antes. ¿no? Bastante parecido, voy a compartir uno que no es el diccionario, pero está el de qué estoy hablando. Eh, parecido a.. parecido a esto no, pues hay un que ha por no, yo no, yo tengo abierto eh, acá, Aparece un documento parecido a esto, en el sentido que tiene básicamente el diccionario, con todo el contenido del diccionario etiquetado con estas etiquetas que van entre ángulos digamos y le aportan información sobre, en este caso no sobre el corpus, sino sobre el contenido del diccionario. Y eso, una vez que se vuelca una, una, a un programa de diseño que puede trabajar con XML, cosa que sucede con todos los programas de diseño gráfico, lo que permite es que, básicamente, el diccionario se ponga en página solo. ¿Sí? digamos, No hace falta hacer eh, todo aquello que tenga que ver con el viejo procedimiento que todavía se utiliza en las publicaciones más breves, en donde se va volcando el texto en crudo, y el diseñador que va poniendo en página, muchas veces, hace ese trabajo de manera manual. ¿Sí? Hace ese trabajo de manera manual. Y entonces lo que nos pasó a nosotros, y dejo de compartir pantalla, era una cosa increíble, que era que teníamos una persona muy competente en el mundo editorial, como directora editorial, que llevaba 40 años trabajando en el ámbito editorial, y muchísima experiencia en eso, pero le parecía inconcebible que no hubiera una persona poniendo la negrita en cada uno de los 38.000 lemas, o de los 80 y pico mil que daban con los, con los sublemas y las formas compuestas y demás y había destinado un montón de dinero, pero de verdad muchísimo dinero, a pagarle a un diseñador que tenía un equipo para que lo hiciera, y que finalmente esos diseñadores lo que hicieron fue básicamente cortar líneas viudas, viudas achicar un poquito el tracking para que suba una línea, y nos costó mucho compensarla a la directora editorial. Y ahí pasa otra vez lo que decía antes, hay una tensión entre lo que es la tradición editorial, lo que es la técnica lexicográfica, y lo que es eh, el, las herramientas disponibles. Y entonces, si no hay alguien que pueda traducir a todos, en los términos que todos entiendan cuál es la forma más económica de hacer eso, ¿no? se generan problemas, por ejemplo, de dispendio de, de recursos. ¿no? Entonces, eh, todo eso, una vez que lo volcamos a un programa que utilizamos, o se llama InDesign, es un programa comercial de, de Adobe, eh, lo que nos dio es, y les vuelvo a compartir pantalla, y les comparto un fragmento del diccionario en el PDF, que es, que es igual al, al, al escrito, ¿m? prácticamente. Eh, presentación PDF. Lo que nos da, cuando esa salida, el, el diseño estaba hecho, esto, esto sí lo pone el diseñador, la los encabezados y demás define simplemente lo único que tiene que hacer es definir las áreas de texto y el flujo en el que corre el texto en, el, en cada uno de los archivos y se importa la salida de Visual el ex, que fue el programa de la redacción y básicamente esto ya me queda acá me queda así y si ustedes eh, se fijan eh, no, no es igual que lo que les había mostrado antes aparecen una serie de cuestiones que son visibles otras que no, otras que son visibles de una manera distinta, y acá es donde se aplica de una vez, para todo el diccionario, el diseño, esto puede haber errores, hay que corregir, sí se sigue un procedimiento editorial estándar de corrección y de lectura interminable y demás, pero esto agiliza muchísimo y evita muchísimo cuestiones de errores humanos eh, que tienen que ver con el trabajo manual, y además eh, reduce costos un montón, lo cual permite involucrar esos recursos a, digamos, yo así, de alguna manera un poco feo pero a la calidad lexicográfica lingüística no dedicar esos recursos a que gente competente verifique todo lo que tiene que ver con qué queremos hacer con este diccionario qué, qué estándares lingüísticos y lexicográficos cumple entonces acá aparece por ejemplo eh, podríamos comparar esto con la página este, con la G en el, otro, en el otro documento, y ustedes verían que funcionaría de una manera eh, distinta. Bueno, nada, eso para mostrar el producto. Yo en realidad lo que quería hablar, y dejo compartir pantalla y termino en dos minutitos, es eh, de... ¿Qué pasa una vez que el diccionario está hecho? ¿Qué, pasa, ¿Qué cosas pasan una vez que el diccionario está hecho? Hay una cuestión evidente de política lingüística, en el hecho de haber producido un diccionario de nueva planta con, este, con todo lo que tiene que ver este, con eh, reivindicar las variedades nacionales, describirlas con un formato de descripción mm. este, y también la libretrizción propia de la misma variedad, basándonos en un corpus, etcétera, etcétera. Es una cuestión de reivindicación de política lingüística que en su momento también se dio, esto es contemporáneo, a de alguna manera el avance de eh, muchas instituciones españolas sobre aspectos de política lingüística en países numéricos, por ejemplo, con el Instituto Cervantes, las certificaciones de idiomas, y demás, muchas cosas. Pero más allá de eso, resulta que hay usos absolutamente imprevisibles del de diccionario, y esa es una de las tensiones más fuertes a las que, como experiencia, me tocó enfrentarme. Eh, y básicamente es lo siguiente, hay para mí un texto que resume de, de, de una manera brillante que pasa con el objeto de diccionario, un texto de Luis Fernando Lara, que dice básicamente como idea fundamental que el diccionario es recibido, más allá de como uno lo plantee, como eh, un objeto que dice la verdad sobre una lengua. Lo contiene todo y dice la verdad sobre una lengua. Es, una, es recibido como un monumento y no como un documento. Por más que no diga, es un diccionario descriptivo, y, y en realidad eh, no voy a decir la verdad sobre la lengua, sino que voy a describir una variedad, voy en ciertos parámetros, tengo estas reglas, esto lo incluyo, esto no, la ordeno así, tiene estas arbitrariedades. por más que uno describa... Un, prólogo, al diccionario donde explique todas las características del diccionario, es recibido primero como depositario de una verdad lingüística, y peor todavía, es recibido como un de depositario de una verdad sobre los referentes no lingüísticos de las palabras que están ahí. Es recibido como depositario de una verdad de, de los referentes, de los objetos del mundo, de las cosas, situaciones, personas, del mundo a los cuales las palabras que yo estoy registrando se, se, se refieren. Y como obviamente en el lenguaje hay ideología y como obviamente esa ideología se refleja en, la, en el registro técnico de un léxico, ¿m? resulta que los usos de ese diccionario pueden ser absolutamente imprevisibles en... Eh, una vez que el diccionario echa a correr, sigue, sigue su suerte, sigue su, su camino. Y muchos de esos usos son usos de, digamos, en donde hay una tensión política, una disputa por el diccionario como objeto. ¿Qué, qué, qué quieren decir las palabras? ¿Qué son las cosas definidas por esas palabras? Y buscar de alguna manera el prestigio, el, la garantía de verdad de la institución diccionario para operar, en distintas realidades políticas de una manera que puede ser de una manera muy distinta a lo que uno previó o quiso hacer cuando trabajó en el, en el, en el diccionario. Les pongo un ejemplo muy, muy simple, muy sencillo, para que se entienda. En cualquier diccionario de, que registra el léxico argentino, hasta, de los históricos, hasta mediados de la década del 30-40, la palabra, un poco antes, la década del 20, la palabra gauchada, que significaba básicamente acción propia de un gaucho, se usaba para decir que, que era una acción de una persona muy pérfida, malvada, traicionera y demás. Porque en la historia política argentina existió un señor que se llamó Sarmiento, que escribió un libro fundacional que se llamó Facundo, en donde le echó la culpa de todos los males, de las dificultades de la organización política argentina en la década del XIX, de la figura del gaucho. Entonces, un gaucho en la ideología, que se refleja en el lenguaje, era básicamente una persona connotaba negativamente. Cuando vino el proceso inmigratorio en Argentina, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de la de los inmigrantes que trabajó el proyecto liberal que se impuso en las guerras civiles argentinas, no era el inmigrante ilustrado que ellos esperaban, sino que eran los artistas italianos y españoles, que ellos consideraban indeseables, se les ocurrió que estaba bueno a la elite dominante reivindicar la figura del gaucho. Le apareció otro escritor famoso argentino, Lugones, que dijo que el gaucho era algo así como la encarnación de el griego, de Atenas del siglo v de a.C., en las pantas. Y entonces, un gaucho pasó a ser una persona noble, inteligente, desinteresada, generosa, y en los diccionarios, a partir de ese momento, empezó a aparecer gauchada como acción generosa, noble, valiente, desinteresada, etcétera, etcétera. Y hay diccionarios en los que conviven las dos. Gauchada es una acción eh, de una persona pérfida, traidora, malvada y demás, y al mismo tiempo es la acción propia de una persona bondadosa, generosa y demás, y están en el mismo diccionario. El que lo compiló, nada, compiló lo que, lo, que, lo que aparecía ahí. Bueno, ese ejemplo que es muy extremo, es extremo, sucede todo el tiempo con lo que pasa en los diccionarios una vez que uno los echa a correr. Y esa es una tensión que yo creo que el lexicógrafo y el lingüista no pueden resolver. No se puede controlar cómo se recibe el diccionario, pero sí está bueno ser conscientes para evitar o intentar de alguna manera tener por lo menos una posición tomada frente a eso. En tanto y en cuanto la lengua es un objeto de disputa para la hegemonía cultural en una sociedad, el diccionario, en tanto herramienta, le legitima ciertos usos de la lengua y no otros, ¿no? también va a ser un objeto de disputa. ¿Qué son los vouchers? ¿Son buenos o son malos? El diccionario nos pasan esas cosas. Yo les cuento algo que me pasó, muy curioso, cuando este mismo diccionario después estuvo online, no es este diccionario, cuando dijeron que el plasma ya no está online, no es este, el que estaba online. El que estaba online era un refrito que, se, que salió en tomos con el diario que decía la empresa que hizo esto, que tenía ciertos agregados, porque tenía que... Ocupar una cantidad de tomos, tenía agregados un poco arbitrarios que se pusieron en la directoría editorial, era más largo que este, pero era menos consistente. Ese diccionario estuvo online. Mientras estaba produciendo ese diccionario, un día me llamó por teléfono a mi casa, yo no he a trabajar porque había tenido fuego doméstico, como dijo Solía hace un rato, tenía un problema importante. Me llama a mi casa un señor que era el director, el CEO de AGEA, que era toda la parte gráfica del grupo multimedia que financiaba esto, y me dice que hay un problema. Porque aparecen, no voy a citar exactamente qué, en el diccionario, unos eh, ejemplos ¿no? de palabras, como groseras, que eh, no estaba bueno que estén ahí, tenía razón, no estaba bueno que estuvieran ahí porque no, no aportaban demasiado, pero el argumento es, entre esa empresa y el gobierno argentino en ese momento había un conflicto que subsiste existe todavía, me dijo literalmente, mira si sí, eh, la presidenta dice que nosotros en esta empresa hacemos esto o aquello y me pasaron con la gente de eh, producción de todos los que eran los artículos que salían junto con el diario para hacer una revisión exhaustiva pensando en términos de los ataques políticos que podía recibir el diario yo había registrado de elementos léxicos que surgían de un corpus. No estaba pensando en y sin embargo, me no pasó eso seriamente. Poco tiempo después de la presentación del diccionario, el diccionario se presenta, y una socióloga argentina, muy importante, que dirigía el Museo de la Lengua, que es una institución estatal acá en Argentina, saca una nota en otro diario, un diario afín a gobierno, el gobierno que estaba en ese momento, criticando duramente a este diccionario, eh, en función de inclusiones y exclusiones que habían, y atribuyéndole una intención ideológica. Por ejemplo, una de las cosas que pasaba, y que en cierto sentido tenía razón y en cierto sentido no, es que no estaba, no está, eso es verdad, en este, en este no está, ni la palabra femicidio, ni feminicidio, ni ninguna de esas variantes, cosa que en el año 2007, por una cuestión de 2006, cuando se empezó a redactar por una cuestión de frecuencia, no era ni remotamente lo frecuente que es ahora, ni estaba instalada la idea, ni siquiera era un concepto jurídico todavía. que mejor pasó a serlo en Argentina. Es un concepto jurídico, ¿no? que tiene su, su, su, su parte extralingüística. Eh, y le atribuía a eso una intencionalidad eh, basada en el perfil ideológico de la empresa que lo producía. Lo curioso es que yo, digamos, esto es una incidencia personal, y a nadie me importé, me sentía mucho más cercano políticamente a el gobierno de ese momento, y a esta persona que me criticaba duramente a mí, que a eh, la empresa en donde trabajaba, en donde me decían que tuviera cuidado porque iba a poder darle al gobierno herramientas para atacar a la empresa. Y yo les juro que no pensé nada de eso. O sea, trabajamos con un corpus, la verdad, y con... Este, con este. Entonces, eh, esa creo que es una atención fundamental. Digo, el hecho de que un diccionario es un objeto que por más que uno lo produzca y trate de decir, es descriptivo, tiene ciertas características técnicas, tiene ciertas limitaciones, describe el léxico de una variedad y una parte del léxico de una variedad con las y las cargas ideológicas que tiene ese léxico en esa comunidad, y no es que uno sostenga eso, digamos, que sostenga lo que dice, no es que los compiladores, el editor, los redactores del diccionario crean que, no sé, el gaucho es bueno o el gaucho es malo, y sin embargo es recibido así, y sin embargo es recibido así y es utilizado así, y son increíbles las eh, repercusiones que puede tener. Y yo creo que es una cosa en desarrollos el largo alcance, importante de tener en cuenta a la hora de plantear cuáles van a ser las características del diccionario. Si bien no se puede prever los resultados, eh, sí está bueno ser consciente de que muchos de esos resultados eh, escapan a lo que uno en principio toma en consideración. Y después, si sí, lo último, hay un montón de cosas también de choque entre la tradición lexicográfica hispánica y... Eh, la formación en lingüística de quienes trabajan haciendo diccionarios. El hecho diccionario de los diccionarios incluyen un montón de cosas que no pueden no incluir porque forman parte de nuestra visión, porque son un objeto que vende además y caro, eh, y que sin embargo, desde un punto de vista lingüístico, es endeble la justificación de que estén ahí, y lo sé yo, y letras. Son elementos léxicos, los diccionarios incluyen léxico. No lingüísticamente estructurado. Los nombres de los números digamos, incluyen arbitrariamente cierta cantidad de eh, gentilicios que los criterios muchas veces para determinarlos hay que ver cuáles son o cuáles no. Incluyen descripciones botánicas y zoológicas que en realidad no son descripciones de. Cuando se está trabajando últimamente no son descripciones del significado de la palabra, sino que son descripciones taxonómicas de la disciplina que describe el objeto. El alguien es criticado, si dice que, qué sé yo, que no sé, la mosca es un bicho que vuela, no puede decir que es un bicho que vuela, va a decidir un montón de cosas que en realidad no están en el significado de la palabra mosca que usan los hablantes que van a ir a consultar ese diccionario, sino que está en el conocimiento del especialista que taxonomiza los insectos y entonces usamos ese conocimiento pero eso desde un punto de vista lingüístico, estoy haciendo un diccionario léxico, quiero describir el significado de los citas léxicos que usan los hablantes, es bastante impreciso, por no decir contradictorio, y así hay un montón de tensiones también, que tienen que ver con eh, las distintas tradiciones, la tradición bibliográfica, la tradición editorial, la tradición este, lingüística, y las cosas que suceden en la práctica. Y las herramientas con las que uno dispone, y lo que uno puede prever, y lo que uno no puede prever en la práctica. En realidad, mi idea era que esto es posible, y extenderme mucho menos eh, en un ratito, y poder extenderme en esto, pero bueno, se me fue el tiempo en, en, en buscar, eh, mostrar un poco las herramientas y demás, y cómo hicimos el diccionario, lamento que, que, que haya sido así. Eh, y perdón por el exceso, Sole. Este... Querido, le... no. no, perdones nada. Primero que todo, un, un aplausazo, porque realmente, mientras tú estabas hablando de esta primera parte que es fundamental y que por lo general eh, no se comenta mucho, no se habla mucho, que es toda lo que se diría una cocina, ¿no? La, la cocina de un diccionario, y que a veces esa cocina del diccionario implica construir la cocina. O sea, son cuestiones que no nos esperamos y ahí está. O sea, eh, tratando de metaforizar ¿no? De, de, de, doblemente, ¿no? O sea, todo lo que está detrás, y luego cómo construir todo lo que está detrás, y luego el diccionario en sí. Por eso te decía que daba realmente para, para dos conferencias. ¿Por qué? Porque todo lo que tocaste en la primera parte... Es fundamental y no suele, no suele, no suele eh, conversarse, no, no suele problematizarse, no suele mostrarse a no ser que tomes un curso de lingüística computacional aplicado a diccionarios o, o que de alguna manera venga, venga un, un, un, un ingeniero experto en, en, en, en lingüística o un lingüista computacional que te ejemplifique con esto. Entonces, claro, daba para mucho, iba saliendo, me iba saliendo a mí una serie de, de cuestionamientos, por ejemplo, hasta qué punto eh, sigue siendo relevante el diccionario en papel, siendo que el diccionario en papel tiene todo este freno, hasta qué punto sigue siendo necesario depender de un editorial o de un gigante editorial, que lo hablaba el otro día con Lara, Lara renunció a eso y su diccionario es un producto académico. Pero claro, para tener un producto académico tiene que haber un Estado, nación, un gobierno que quiera apostar para esto, que quiera apostar para este tipo de investigación. Eso por un lado, Federico. Y por otro, todos estos problemas que, claro, tocaste ahí, tres joyazas de problemas, que son problemas emblemáticos que tienen que ver con ideología, que tienen que ver con, con la historia de una comunidad, eh, que yo creo que también hubiera dado para mucho, pero como te digo, o sea, el, el, el sintetizaste de una manera maravillosa tres cuestiones, una cuestión netamente de, de, de, de procesamiento, otra cuestión que tiene que ver netamente con, con, con la lexicografía propiamente tal, y otra cuestión que tiene que, que ver con la función social del, del diccionario como, justamente como bien atraías a Lara ¿no? en el objeto en, en, en el, el objeto diccionario la teoría del diccionario monolingüe eh, y lo difícil lo difícil que es lidiar con estas cuestiones a nosotros nos vetaron yo trabajé en lexicografía didáctica y pusimos bilingüe era un, un, un trabajo bilingüe para, para niños eh, y pusimos garabatos malas palabras es lo primero que quieres aprender cuando aprendes una segunda lengua. Eh, y era una editorial católica. Nos lincharon y desaparecimos del mapa y nos vetaron. Eh, en algún momento incluso hasta quisieron eh, que devolviéramos el dinero del pago luego de haber... O sea, pasan esas cosas que la gente por lo general no se entera. O, o tú mismo con este ejemplo maravilloso, o sea, verte enfrentado a una cuestión política en donde tú comulgabas con el lado que te quería linchar sin ellos uh -huh. quizás enterarse entonces da tanto da tanto mira te eh, diste la mente en algunas cosas yo acá tenía una ¿sí? otra de ruta que no ni miré me, me olvidé que dice <risas> cosas que vos acabas de decir por ejemplo donde hablaba de la falta de apoyo institucional para el desarrollo de un corpus bien hecho y no corporativo, etcétera, sí, tal cual, tal cual. Da para mucho y hay un montón de temas. Lo que tocaste, por ejemplo, de lo que pasa con los diccionarios didácticos o qué pasa con los diccionarios y qué pasa con quién recibe el diccionario como una herramienta básicamente volcada a la educación. Me acuerdo una vez también en una conversación sobre cuestiones de moda, sobre o inclusivo no inclusivo y demás con una persona en Facebook que no sabía, yo me había dedicado a esto, <risa> alguna vez me dijo que... me explicó para qué se usaban los diccionarios, y me dijo que... <risa> inteligente, lúcida, formada en historia, y demás, los diccionarios se usan en el colegio, y son para el colegio, y nada más, y tienen que decirlo, que está bien, me, me decía cosas, y, <risa> bueno, sí, tal cual, pasan esas cosas, da para mucho con los diccionarios escolares, esto es un tema, Hay, esto es un diccionario para el secundario, derivado de este eh, oh. no, para, mario, o sea, que también tenemos experiencia con eso o sea, no, que sí. en el proceso. hay que reunirse más y de hecho último, una última cosita cortita para luego eh, volcarnos a lo que nos están comentando en el chat eh, fíjate que eh, toda esta cocina que la llamo metafóricamente cocina eh, estoy ahora con un grupo justamente con unos ingenieros que, que se han ido por el lado este del léxico los diccionarios que por fin era, era prácticamente imposible en Chile, porque queríamos partir con un primer ejercicio que es armar un tesoro lexicográfico, o sea, una cuestión de agarrar todos los diccionarios publicados en Chile, volcarlos para partir, y justamente el gran problema, bueno, dos grandes problemas, el primer gran problema es que partiste diciéndolo, ese capital humano, ese capital humano que se requiere para todo ese, ese procesamiento, para toda esa caja negra entre pasar la textualidad al, al, al formato ahí de corpus eh, y que no se contabiliza en un primer momento y que cuesta muchísimo. Eh, y mira, está Viviana, nuestra querida Viviana Maecha. In, in, in, yeah, yeah, yeah, yeah. Y dice, Fede, un gusto escuchar tu experiencia profesional sobre esta relación compleja entre corpus y diccionarios. Una pregunta y una observación. Uno... Tilex ha sido una herramienta útil para la redacción de diccionarios. De hecho, esta se utilizó también para la redacción del diccionario de colombianismo. Sin embargo, esta herramienta tenía algunas funciones limitadas que seguramente algunos softwares actuales hayan superado. ¿Conoces alguno de ellos? No, realmente no. Lo que pasa es que, como decía, sí se puede, uno se puede fabricar su propio Tilex. Eh, con cualquier editor y XML de los que haya actualmente, lo que pasa es que requiere todo un desarrollo propio. Lo que nosotros hicimos para superar que efectivamente tenía algunas limitaciones, por ejemplo, en todo lo que tuviese que ver con las remisiones, cruzadas ¿sí? mm. que teníamos de como cuatro o cinco tipos distintos en, en el diccionario, porque entre otras cosas no incluye las formas complejas de la misma forma que la mayoría de los diccionarios, cuando cual había muchas referencias cruzadas, era trabajar con otras herramientas sobre la salida de, de Tilex o de Joanilex. Sobre ese documento XML que quedaba, uno puede aplicar lo que se llama XSLT, que es un lenguaje de transformación, es una de herramienta de programación funcional que lo que hace es tomar un documento XML. Eh, aplicar ciertas reglas que uno define y convertirlo en otro documento de XML, y lo que hacíamos era digamos, intervenir de alguna manera post-Juanilex. Post eh, probablemente haya alguna herramienta que, que, que moderna o un, con, con, con algunas funcionalidades que están, no, pero yo no la conozco. Lo que sí puedo decir es que tanto Baby como el otro, como era un lingüista, y un informático los que desarrollaron el, el programa siempre lo que es el servicio de, de soporte eh, fue muy bueno o sea, cada vez que nosotros teníamos un problema nos contactábamos y al día siguiente teníamos una respuesta eh, nuevos pensamientos nuevas versiones tomaban en cuenta todos los comentarios que hacíamos y fueron las sucesivas versiones mejorando mejorándolas bastante lo que pasa es que la última que yo usé realmente con una licencia reglas regla es en, ya hace más de 10 años, entonces no estoy actualizado. Para saber. Vamos a averiguar porque yo creo que debe haber avances. Y yo estoy haciendo la página y hay una, hay una versión, ¿Sí? de hecho esta que les mostré, es la última versión, existe yeah. y desde hace un par de años, pero tengo una, una versión de, de prueba, de muestra, con funcionalidades limitadas. Yo no tengo no tengo licencia de eso, ¿no? <risa> ningún programa. Vamos a tratar de enmendar eso. <ríe> Todavía hay mucho por hacer, nos dice Viva, en cuanto a la creación de obras lexicográficas integrales en Latinoamérica. ¿Cómo no? Y ahí está el, el plan y, y qué maravilla que esté Federico y que también esté eh, Luis Fernando. Bueno, muchos, muchos aplausos y muchos vítores y, y vivas. Mercedes, excelente. Rita, excelente trabajo. Muchas gracias por compartir. Natalia, bravo. Ma María Laura, excelente. Muchas gracias. Frank, muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias Gladys Estela nuestra querida Estela que no fue compañera nuestra pero es, es colega, lexicógrafa, estuvo en la escuela pero otro año la exposición manifiesta yo, yo me quedé esa fue yo doy clases en ese curso. Ay, ya. Sí. su que me comentó antes. Este, decía me retribuyo y a Estela también. Sí. Y mira lo que dice. La exposición manifiesta lo que no se ve al elaborar un diccionario: corpus lemario, estilo, los recursos humanos y materiales, el efecto diccionario, las decisiones del lexicógrafo y del equipo. ¿Cuánto tiempo llevó a armar el corpus? Nos pregunta. Y ahí está Estela Mira que encendió Eso la es cámara. Esa, esa es la primera atención. El corpus es, es increíble lo que, lo, lo que les voy a contar. El corpus está, existe y nadie lo usa. Y pasó lo siguiente. Nosotros llegamos. Una cosa que no les conté. El freeling tiene su versión para español. Pero era básicamente. Funciona con tres cosas. Funciona con un diccionario interno que lo que tiene es eh, las formas. Eh, el lema y el tal correspondiente, con un archivo con reglas gramaticales, con un archivo para reconocer formas compuestas, y con un archivo estadístico. ¿no? Donde hay ambigüedad, aplica estadística, probabilísticamente para ver cómo tarea. Digo, por ejemplo, ¿qué sé yo? en caso emblemático es... Eh, digamos, el lo. ¿no? Si lo lo voy a marcar como un pronombre, lo voy a marcar como un de neutro. ¿no? Para que mucho. Eh, pero no tenía nada para eh, variedades no peninsulares entonces nosotros tuvimos que salir nos anotaban todos mal los verbos los verbos estaban todos mal entonces tuvimos que salir a ampliar el diccionario interno del, del, del, del link para incluir todas las formas de voceo y para ampliar la cantidad de verbos que incluía hicimos algunos descubrimientos morfológicos curiosos viendo cuántas formas había en los distintos verbos eh, en español, según este, si variaba o no la segunda persona del singular, y la cuestión es que ampliamos ese diccionario interno tenía ochenta y pico mil líneas, con formas y lemas y tal, lo llevamos a 190.000, todo eso inventando herramientas automáticas, porque imagínate que hacerlo a mano, escribir 110.000 líneas, te puede llevar mucho tiempo y es muy caro. Entonces nos inventamos con el ingeniero procedimientos para ir tomando verbos de diccionarios que estaban online, en la web, hacer un montón de conversiones hasta generar un archivo de texto que tuviese listar a todas las formas de todos estos verbos y pegarles las etiquetas, incluyendo las formas del voceo. O sea, la forma como la etiqueta correspondiente. Con eso mejoramos mucho. Pero... Lo que es fundamental para que esté bien etiquetado es la parte estadística, porque hay un momento en que las reglas gramaticales, la, la coincidencia con el diccionario y lo que tiene adentro, deja de funcionar. Entonces hay que eh, retroalimentar con partes bien anotadas, hay que tomar una parte chiquitita, corregir la mano, que lleva mucho tiempo y mucho trabajo de gente en computadora, y dárselo al programa como una muestra para que vaya actualizando sus estadísticas y para que vaya agregando el reconocimiento de formas complejas. Esas dos cosas. Y entonces cada vez va anotando mejor y con más precisión y más rápido. Pero lleva mucho tiempo hasta el momento en que está en un estándar aceptable. Nosotros, al mes de trabajar, nuestro director editorial quería estar empezando a redactar el diccionario. Entonces yo me tuve que poner a entrenar a los redactores y empezamos a redactar. Mientras tanto, en los tiempos libres que tenía, iba haciendo scripts para ir corrigiendo los errores más groseros del corpus y llegamos a, un, a una adecuación en la anotación muy baja para lo que es un estándar de Llegamos arriba del 90%, pero tiene que estar arriba del 98-99 para que esté bien. Y nunca nadie proveyó los recursos para que ese corpus no se pierda. Hoy está perdido. Yo tengo el archivo. No se puede explotar, ellos no lo tienen online, yo no puedo montar un servidor para explotarlo, ni tengo los recursos para hacerlo corregir. Pero lo que pasa es que además en esos corpus, una de las cosas que suceden es que un pequeño error te da una desviación enorme en las estadísticas. Mm. Eso también pasa. Por ejemplo, ¿qué hace el, el, el, anotador, el anotador, el tagger, cuando no reconoce una palabra, una forma, una forma, ponerle que hay un error tipográfico, ¿no? que no llegamos a corregir, quedó ahí? ni hablar de los cambios de normativa ortográfica en español, que tuvimos que conservar las formas originales para agregarle la formología para unificar, los distintos cambios ortográficos, como tenemos documentos desde la década del 80, incluyeron también, generaron problemas, ni hablar de nombres propios, cantidades, cifras, unidades de medida, un montón de cosas que hay que tener en cuenta cuando etiqueta el corpus. Pero lo que nos pasó es que cuando no reconoce una forma, le pone nombre propio. Básicamente es lógico, ¿no? Algo que no se sabe qué es, es un nombre propio. Y entonces si uno busca, por ejemplo, estadísticas con respecto a la de aparición de ciertas categorías o subcategorías gramaticales, aparecen muy, muy distorsionadas. Es algo que Dios piensa eso, pero poniéndole un poquito de trabajo, de inversión humana en eso, después es extremadamente útil, sobre todo para proyectos didácticos. Te doy un ejemplo, hicimos un mini corpus para el diccionario este, para el estudiantil de, de secundario, que está hecho todo con eh, todas las obras de todas las disciplinas de los textos escolares de la misma empresa para el nivel secundario. Entonces eso sí te garantiza algo que trabajar con un corpus general no te garantiza, porque cuando trabajas con un diccionario escolar te van a tener dos posibilidades, lo que en la red una vez, pero, nadie se ofenda con esto, pero pasó que creo que en la década del 80 o algo así, sí, un diccionario escolar que consistía en cortar del, del DRAE mm. las primeras acepciones que, como todavía estaban en orden etimológico, sí. eh, eran todas del siglo XVII en adelante y ningún estudiante podía entender absolutamente nada. Esa es una de las formas. La otra es trabajar con un corpus más general e incluir eh, palabras que efectivamente conocen, más generales y demás con sus definiciones correspondientes, pero lo que me dijo una vez alguien que trabaja en educación y que tiene toda la razón, los chicos ya los conocen, entonces ¿tienen esa? no me sirven para educación, eso que diga, qué sé yo, perdón, ¿no? pero hay en Argentina que diga boludo y todos sabemos, no hace falta que, que lo diga Entonces trabajar con corpus específicos, por ejemplo disciplinares, para un nivel educativo, es súper útil. Y eso es en realidad, un conjunto del otro corpus. Y todo lo que se agrega después es explotable. Entonces, mm. es una pena que realmente no tener apoyo institucional para no desaprovechar todo ese trabajo. Entonces, respondiendo a la pregunta, me no fui por las ramas, perdón. En dos meses empezamos a trabajar. Después, durante los casi cinco años que duró el proyecto, yo cuando pude, pero como tarea extra, lo fui mejorando. Ese archivo que yo les mostré tiene correcciones, y está mejor hoy que cuando lo explotamos para hacer el primer diccionario. pero Sigue siendo un corpus que no es académicamente presentable. En términos académicos no es presentable porque no tuvimos ni el tiempo para hacer un corpus que cumpla con los estándares académicos, por ejemplo, en la adecuación en el etiquetado, que no tenga errores de etiquetado. O hacer corregir todos los textos. hace falta un corrector, un corrector que se ponga a ver, imprimir en papel y ¿sí? Sí, papel y ponerse a corregir y después volcar esas correcciones a todo lo que sean erratas. Arrastramos erratas de diarios de revistas, de libros, de hace mucho tiempo. O todo lo que sea un problema del reconocimiento óptico de caracteres que usamos en ese momento para digitalizar. Entonces, eh, hacer un corpus bien hecho es un trabajo de años, pero años de, dedicados eh, exclusivamente con un equipo dedicado exclusivamente de forma permanente a eso. El tema mm. es, que es porque hay toda una parte que requiere el trabajo humano que está más caro. El desarrollo informático es caro al inicio, pero después se amortiza. Eh, así que yo diría, no menos para, para hacer un corpus de referencia, no menos 4 o 5 mil. Nosotros trabajamos, un mes y medio estábamos redactando el diccionario con el corpus que nos había quedado. Después, la experiencia, tensión entre el editorial yo tengo que hacer un libro, mi jefe me dice que en un año tengo que estar vendiendo el libro me decía mi directora de editorial y yo siempre, no, pero hay que corregir porque acá el, el, el, el, el. podría mencionar un montón de está en uno de los documentos que les comparto un montón de eh, problemas en el etiquetado en español en particular, en lugares donde hay problemas en particular, por ejemplo entre adjetivos y participios los criterios para ver dónde hay usos adjetivales o usos verbales con las formas participiales. Esto es un problema eh, con la, lo que son locuciones preposicionales. Hay un montón de áreas gramaticales que son más difíciles de notar eh, Están en uno de los documentos que les compartí. No tenemos tiempo de, de, de verlo, pero la curiosidad lo tienen ahí. Sí, lo tengo yo, lo envío, así que se los voy a compartir. Eh... Y hay que insistir en ello, el corpus hay que mantenerlo, es como un automóvil, no es que se llegue y se arma, o sea, estás ahí manteniéndolo, manteniéndolo, entonces es muy triste que esté dormido, que esté marginado, que esté en pausa, eh, siendo que, que, que debe ser valiosísimo Federico, mira está limpia, limpia se unió un poquito más tarde eh, y también ahí te mando un gran abrazo y lo que comenta, lo que termina ahí como coda de, de comentar Estela es que falta también un capítulo de los productos derivados de tinta fresca o sea todo lo que ahora nos mostrabas, lo, lo didáctico cuatro se llegaron a publicar, quedó uno sin publicar, existe este, el integral existe el de tomos que es este ampliado que es el que está online en la página de la empresa existe este que es el estudiantil que está pensado para la escuela secundaria. existe uno que se llama el inicial que está pensado para la escuela primaria no lo tengo para mostrar porque se lo a mi hija en la escuela primaria y me decía, este lo hizo mi papá sí. eh, y Teníamos un proyecto que se llegó a terminar, que se llamaba el compacto, que era un intermedio, digamos, era este, con, digamos, con varios recortes eh, terminológicos, y teníamos 10.000 lemas menos, y tenía menos formas complejas y demás, por una cuestión de costo de impresión, en qué formato tenía que entrar, eh, que no se llegó a publicar. Yo, tengo, yo lo tengo, o sea, no es mío, yo sí, los un delito, lo comparto porque no es mío, <ríe> pero lo tengo, lo tengo, pero no se publicó nunca. Son todas bases de datos que pertenecen a la empresa. Me preguntan a mí, muchos se me escriben para preguntarme: ¿Por qué no online? ¿Qué se puede hacer para ponerlo online? Y hay que hablar con la gente de la empresa. En principio, yo creo que a, a ciertas propuestas institucionales podrían llegar a acceder, pero no de particulares, sino de instituciones. ¿Alguna academia o alguna institución universitaria que esté interesada en acceder a ese material, en mantenerlo y hacer algo a cambio de que la empresa ceda derechos de uso, o de usufructo fruto por un tiempo? Creo que se podría hacer, pero nadie, nadie lo hizo. momento. No, no, oh. no hay entonces un interés por la empresa de volver a reeditar, es que también es muy fuerte esto, que se constata yo creo que es un problema a nivel mundial, el, el desinterés que hay con la lexicografía, incluso a nivel académico, Federico, por ejemplo, en, en, en, lo, lo he sabido también en España, debe pasar lo mismo en Argentina, eh, a nivel académico eh, no te vale puntos Trabajar y publicar eh, un diccionario, te puede valer mucho más puntos, eh, publicar un paper de 20 páginas en inglés en una revista altamente indexada de alguno de los problemas lingüísticos que quizás encontraste trabajando en diccionarios. Pero así como las ediciones críticas, la filología, la edición crítica más pura, o sea, hacer una edición crítica de un texto colonial en procesar encadenada de 500 páginas, tampoco te vale mucho. Entonces, hay una suerte de desinterés, de menosprecio, que justamente con estos lingüistas y con estos ingenieros que estamos ahora tratando de armar algo es dónde podemos presentar, en qué fondo, para que el, el Estado diga, bien, accedemos y, y, y, y damos la plata para, para esto, para no caer en la empresa privada, para no caer en esa editorial, para no caer en esta editorial católica, te fijas, porque luego vienen... Estas camisas de fuerza que, que bien ejemplificaste. Sí, a mí lo que me parece también es que hay una, una cuestión con respecto a cómo fue cambiando la concepción del objeto, del diccionario, el diccionario como objeto a partir del acceso masivo al digital y a la obra colaborativa. Eh, como que es curioso porque hay una contradicción ahí. Por un lado, sigue existiendo ese prestigio del diccionario como garante de una cierta verdad lingüística y no lingüística, a partir de que es sostenido por cierta institución o por cierta empresa en algunos casos. Pero por otro lado también existe la idea de que ya es un objeto obsoleto porque en realidad todo se puede averiguar y construir rápidamente de manera cooperativa, anónima, al estilo de... de, de, de mm. este, entonces es bastante curioso. Yo creo... Creo que esas dos cosas, en todas hipótesis, en algún momento deberían encaminarse como para que eh, se piense definitivamente en base en formatos digitales, pero con un respaldo eh, institucional y académico. Eh, poder seguir produciendo analíticos eh, valiosos, ¿no? Porque. Eh, muchas de las definiciones que aparecen en un libro de un mes que no es un libro de un es libro de un que es es como libro de es difícil libro de un estos estratégicos que podrías llegar a tener sobre todo un corpus yo siempre pensé que sería fundamental tener un corpus hoy el... no se te escucha no se te escucha ahora ahí sí parece que algo pasa con tu con, con tu con tu audio bueno. que a veces pasa y vienes ah bueno nada, digo sería fundamental por tener un corpus bien hecho eh, sí. estratégicamente podría servir para muchas cosas más que diccionarios eso, eso es lo que también nos cuesta convencer a, convencer a alguien no es lo que se nos hay viene ahora hay que pertenecen a empresas privadas y que hacen cosas con esos herramientas increíbles pero bueno ¿no? Sí. no se usa para investigación académica yo soy optimista Fede soy optimista y que poco a poco eh... mm -hmm. Mira, ya no pensando en empresas, sino pensando, qué sé yo, en, en, en, en, en grupos, en grupos de saberes, no sé, gente que se interese en esto, en gobiernos, que, que se interesen por las humanidades, o qué sé yo, empiece una, una dinámica de este tipo. Oye, querido, un gusto, un gusto. Eh, qué manera, qué manera de, de, de, de entretenerme, se hizo cortísimo, yo quedé con, con ganas de que nos converses de, de más de este diccionario, así que te voy a, te voy a escribir. Gracias, gracias por presentarnos todo, eh, todo esto, gracias por darte el tiempo de ejemplificarnos con, con, con cada una de estas secuencias. Eh, gracias también por, por la confianza, ¿no? La confianza de ir contándonos esta historia, que da, da, como para un cuento, para una crónica, ¿no? Eh, crónicas de un lexicógrafo, las cosas que te pueden ir pasando. Sí, tengo tengo, tengo muchas, estuve en muchos lugares, tengo muchas anécdotas, por eso no <risa> para un libro, para, para la ficción, bajo un manto de ficción lo vamos a contar. Exactamente. La no, duda, las consecuencias legales. Eso mismo. Querido mío, un abrazo. Bueno, no, claro. al contrario, Sole, muchas gracias a vos por la invitación. Yo me quedo con la sensación de que todos se me tratando de, de, de hacer entrar mucho, pude no ser tan claro, pero bueno, no. me ser estar acá y gracias por la invitación y a, a todos los que estuvieron y aguantaron estas dos horas de, de charlas sobre el Así que bueno, es un placer cuando quieras. Si, si querés una continuación, lo hablamos sin no ningún problema, lo arreglamos Excelente, excelente. Abrazo agradecido, querido. Y abrazo a todos, a todos. Nos estamos viendo. Corto acá la agradecimiento.